¿Cuántas veces has escuchado hablar acerca del compromiso, acerca de salir de tu zona de confort, acerca del servicio en Toastmasters? A veces siento que sonamos como disco rayado, con estos conceptos que repetimos una y otra vez sobre liderazgo. ¿Te ha pasado? Estimados amigos y socios Toastmasters, Líderes comprometidos que salen de su zona de confort y están al servicio. Si bien estos conceptos son en ocasiones repetitivos y a veces demasiado abstractos, hay una persona en especial en esta organización que realmente puedo decir que los ejemplifica. De una manera extravagante y algo extraña, pero los ejemplifica. Este gran amigo ha sido Vicepresidente de Educación, ha sido Gerente de Administración, ha presidido el Comité de Traducciones del Distrito 34, ha logrado una triple corona, y todo esto en un mismo periodo. Con esto ya les digo mucho de quién es él. Antonio Álvarez Quijas no solo es un gran amigo mío, también es un, es un gran mentor, y es una persona que me ha ayudado realmente a ser quien soy el día de hoy. Prueba de ello es que hace cuatro años, hace cuatro años jamás se me hubiera ocurrido crear un Club Toastmasters en una ciudad a 350 kilómetros y 7 horas de distancia en el estado de Oaxaca. Jamás se me hubiera ocurrido, para pasar mi cumpleaños, 2 de febrero, capacitando a un Club Toastmasters en la ciudad de Cuernavaca. Y jamás se me hubiera ocurrido viajar a las 2 de la mañana de la Ciudad de México a la Ciudad de Chihuahua en auto. A las 2 de la mañana. Por eso cuando alguien me dice, ¡Ay, ese Antonio está bien loco! Yo solamente sonrío y, y pienso... Es un, genio, es un genio incomprendido. Así como, como Van Gogh y su oreja mochada, es un genio incomprendido. Pero la locura puede manifestarse de diferentes formas y de diferentes circunstancias. No es, solo, no es lo mismo Antonio Álvarez Quijas como creador de un club Toastmasters, o de cuatro clubes Toastmasters al mismo tiempo, ¿por qué no? Que Antonio siendo director de la División Y. Déjenme decirles. Si ustedes creen que, o, o si ustedes piensan o creen que Antonio es un líder intenso y que se toman las cosas realmente en serio, bueno, pues no saben de lo que están hablando. Imagínense ser directores de área con él siendo director de división. En retrospectiva, debo decir que ese año, 2017-2018, fue uno de los años de mayor aprendizaje, de mayor crecimiento y de más mentadas de madre que haya tenido en mi vida. Porque Antonio se toma en serio, muy en serio, el crecimiento y el desarrollo de los socios, de sus amigos, de la gente que él se compromete a ayudar. Aunque eso implica agendar una junta de trabajo a las 2 de la mañana en algún VIPs 24 horas. Felipe no me dejará mentir. Es una historia real, por cierto. Sí, Antonio y yo hemos, hemos creado cosas extraordinarias. Les comparto que el 20% de los clubes actuales del Distrito 34 han sido creados en alguna de sus etapas por Antonio o un servidor. 20%. También hemos aprendido muchas cosas, como que hay una vulcanizadora en la salida del de puerto de Veracruz que vende unos gallitos terribles que se ponchan a los 200 kilómetros de, de haber andado. Y también hemos pasado por muchas cosas juntos, como, como aquella noche en la que en una sesión de, de un club Toastmasters solamente habían cuatro socios, pero habían 10 invitados. Y entonces Antonio se le ocurrió convencer a todos los invitados de que fueran el equipo de apoyo, y no solo eso, sino que además les hizo creer que estaba todo perfectamente calculado de esa manera. Amigos y socios Toastmasters, quiero que esta noche brindemos, ya se me acabó el vino, pero quiero que brindemos, y reconozcamos a un gran amigo a un gran mentor, Antonio Álvarez Quijas, líder comprometido que sale de su zona de confort y que está al servicio de los demás.